Buenas, estamos en el parque de Tamarita con Rafael de Villasante, de Iternatura, que suele trabajar en temas de transmedia, vinculándolos, vinculándolos al turismo y al territorio. Rafael, háblanos un poco de lo que haces. Sí, mira, yo soy arquitecto eh, y me dedico a diseñar espacios de experiencia, espacios de experiencia turística o de interpretación del territorio y del espacio, utilizando tecnología, gamificación y transmedia. ¿En proyectos turísticos qué función puede tener la historia? La historia y el relato yo diría que es la parte fundamental de cualquier experiencia turística. Es lo que te permite implicarte con un lugar. Si no hay comunicación con un lugar, difícilmente vas a tener una experiencia memorable y que además luego puedas trasladar a tu vuelta, trasladar a la gente con la que convives y expliques algo si no hay un relato detrás, una narrativa que te enganche con ese territorio. Uh -huh. um, háblanos de, de tus proyectos. Bueno, nosotros efectivamente lo que hacemos es a partir de, de un territorio, de un territorio que como cualquiera tenga algún patrimonio mostrable, patrimonio tangible o intangible, lo que trabajamos es para convertir ese patrimonio en una experiencia que llegue a todo el visitante o público que se dirija a ese territorio. Y, eh, como te decía, utilizamos para ello medios eh, físicos o tecnológicos o eh, virtuales. Uh -huh. ¿Y alguno en concreto? Por ejemplo, el del glifo era en...? Sí, mira, en, por ejemplo, el, el caso de, de Canet de Mar, donde construimos eh, un, un relato ...alrededor del grifo, el grifo es un animal mitológico... ...que utilizan, eh, que utilizaban mucho los arquitectos... Eh, ...modernistas para decorar sus casas... Eh, ...Canet de Mar, que tiene un patrimonio modernista muy importante... ...principalmente de un arquitecto de Luis Domènech y Montaner, ...un arquitecto modernista muy reconocido... Eh, ...pretendíamos a partir de este animal fantástico que es el grifo... ...sacarlo de las fachadas de los edificios... ...y convertirlo en un ser real... ...que la gente pudiera encontrarlo eh, virtualmente... ...a partir de una aplicación y de un relato. Pues, eh, la gente que se dirija a Canet puede visitar el museo... ...puede ahí encontrar eh, ese libro, un mapa y un juego... ...que te ayuda a encontrar eh, la multitud de grifos... ...que están en todos los edificios de Domenech y Canet. O sea, en este proyecto en concreto se mezcla arquitectura... Se mezcla turismo, museos y, evidentemente, promoción de la ciudad, de Canet de Mar, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Ahí eh, el encargo es un encargo municipal. Eh, en el ayuntamiento querían que, además de que el museo, que atrae actualmente unas 20.000 personas eh, anualmente, eh, continúa teniendo esa visita, capacitar que el museo tuviera fuerza centrífuga para eh, que esos visitantes visitaran el resto de la población y estuvieran, por tanto, más tiempo disfrutando de ese patrimonio. Eh, centrándonos en, en, la, en, en, en, el, en el transmedia de, de este proyecto en concreto, has dicho que había un libro, sí. que había una app... Sí, en este caso hay eh, un, un soporte físico, mm. que es un, un, un libro donde hay un relato, donde además también funciona como guía, es decir, todos los edificios que se pueden visitar están en el mismo libro. Además hay un mapa, un mapa que vas situando y que puedes de esa manera ir siguiendo un itinerario, una ruta a través de los edificios, y una aplicación móvil donde te van contando otras historias que no están incluidas en el libro. En el libro hay una historia, un, un, un, un eje narrativo principal, pero luego eh, ese grifo aparece en pequeñas anécdotas o pequeñas historias en cada uno de los puntos geoposicionados y que son eh, leídos a través de la aplicación. Mm. O sea que en cierto modo hay una mezcla entre ficción y realidad. Absolutamente. Mm. absolutamente. Y me gustaría saber sobre el, sobre el libro. El libro fue un libro escrito especialmente para este proyecto, re sí. recuperando historias locales, o se digamos, inventó una ficción para añadir valor a la experiencia turística en, en Canet de Mar. Efectivamente, es una ficción, pero es una ficción que está apoyada en 100 años, 150 años de historia de Canet. Esa aventura de ese grifo que llega a la población de Canet tiene que ver con los marineros de Canet que hacían las Américas ya en el siglo XVIII y a partir de ahí se va enhebrando, se va poniendo la, la, la historia al servicio de la posterior experiencia. Me gustaría ahora que me hablaras de, del caso de, de Belivasta, que es un caso que encuentro especialmente interesante. Mira, Belivasta, eh, bueno, empecemos por, por explicar. Belibasta es un cátaro, es el último de los cátaros, un, un sacerdote cátaro. El cátaro es una herejía del siglo XIII eh, que eh, fue muy perseguida en el sur de Francia y algunos de esos cátaros eh, emigran, huyeron hacia Cataluña o hacia el norte de Italia. Uno de esos cátaros, belibasta es el que eh, tenemos constancia absoluta de sus andanzas, porque cuando fue capturado por la Inquisición, eh, el inquisidor escribió todos los detalles de ese camino que realizó eh, este cátaro ilustre. Mm, como conocemos el camino, Hoy hay un producto turístico que se llama el Camino del Último Cátaro, que va eh, desde, desde Berga, eh, en el norte, en el pre-Pirineo, hasta eh, Francia, atravesando todo el Pirineo. A partir de este, de este personaje, nosotros hemos generado un juego y una aplicación, en este caso también una, una página web, para que la experiencia de, eh, de Belibasta pueda ser también acompañada desde nuestra experiencia como visitantes. Uh -huh. ¿En qué consiste exactamente la aplicación? Mira, la aplicación consiste en eh, geoposicionar ciertos lugares donde Belibasta supuestamente esconde una canción. Entonces, eh, hay ocho lugares donde escondió Belibasta ocho canciones que tienen que ver con el estado de ánimo de Belibasta yendo hacia su segura muerte al otro lado del Pirineo y en cada uno de esos lugares para descubrir esa canción tienes que ir respondiendo ciertas preguntas, una, una pequeña ginkama en cada uno de los lugares para eh, encontrar la canción y por tanto ir acumulando premios y recompensas. Mm. A medida que acumulas premios y recompensas y con las palabras clave de esas recompensas puedes volver a la web y tener un premio definitivo de, eh, de si respondes adecuadamente a todas y cada una. Mm -hmm. En este tipo de proyectos me parece muy interesante el vínculo entre, entre distintas instituciones, porque en este caso está, pues, eh, se incluye el, el parque natural, se incluyen distintos municipios. ¿Cómo fue el, el proceso? Porque uno de los grandes desafíos de, en los proyectos transmedia que trabajan con el sector público es eh, conseguir, conseguir articular intereses en, en, en distintas áreas de un, de, una, de un mismo municipio, de un... De, ...de una misma comarca... ...mira, en este caso... Eh, ...la iniciativa parte... ...del Consejo Regulador... ...del Camino de los Buenos Hombres... ...que es una, un consorcio creado... ...para promocionar este camino... ...donde eh, precisaban... ...que la experiencia del cátaro... ...además de, de, de, de ver y disfrutar... ...de los paisajes maravillosos... ...de esos kilómetros senderistas... Eh, ...estuviera más presente... ...para que estuviera más presente... ...nos pidieron eh, trabajar en eso... Y ahí, como tú dices, se implicó el Parque Natural del Alto, del Alto Pirineo, que es el propietario, por decirlo de alguna manera, de ese territorio, y todos y cada uno de los municipios a los que estuvimos trabajando codo con codo mm. porque, de alguna manera, además de que el eje narrativo fuera Belibasta, poníamos en valor el patrimonio de cada uno de los lugares por donde pasaba el, el itinerario. Pero también... Bueno, estuvimos haciendo una jacatón una hace, uh -huh. hace uh -huh. dos semanas de narración basada en el territorio, utilizando la app que, de la que os servís para el proyecto de Belibasta. Me gustaría que le contaras a, a, los, a, nuestros, a nuestros estudiantes cómo funciona esa app, porque uh -huh. me pareció muy interesante la manera en la que la historia tiene que, tiene que encajar en las posibilidades y limitaciones uh -huh. de... Exactamente. De, de esta aplicación que está pensada para gamificar experiencias, ¿no? Exactamente. Nuestro socio tecnológico es Turistic. Eh, ellos tienen una aplicación más o menos cerrada, que de hecho seguimos trabajando en ella para darle más eh, posibilidades, pero que, como tú decías, de alguna manera esas limitaciones para conjugar el relato con las posibilidades tecnológicas y técnicas que tiene la aplicación, te obligan a pensar, como nos pasó en mm. la jacatón, a pensar y adaptar todo eso, mm. que a veces lo podemos considerar como un handicap o como una virtud mm. para, eh, para dar todas las. para conseguir que todas las posibilidades tecnológicas sean aplicadas. Entonces, mm, eh, ¿cómo funciona Turistic? Turistic es una aplicación en la que se pueden geoposicionar puntos y que cada uno de esos puntos tiene una capacidad de interacción entre el, el, el, el usuario y el territorio mediante preguntas mediante el uso de QRs que pueden estar físicamente en el territorio, los puedas llevar encima o mediante información que aparece eh, en el momento que tú te aproximas a ella con esa, con esa serie de capacidades de interacción mmm, aprovechamos al máximo la posibilidad de, de, de interactuar con el territorio aunque Estamos planteando muchas más posibilidades y capacidades uh -huh. y además hoy eh, la tecnología está avanzando muchísimo uh -huh. desde fotografías de 360 grados hasta en fin, eh, cosas que aún no tenemos todo diseñado. Estos dos proyectos de los que me has hablado eh, entiendo que tienen bastante complejidad. ¿Cómo es el proceso de producción de, de estos proyectos Transmedia? Mira, yo diría, y ahora que trabajo más de cerca con gente del cine, que se parece mucho a un proceso de producción cinematográfico. De alguna manera es, bueno, además de encontrar el financiamiento, evidentemente, pero establecer un guión, y ese guión tiene que contener todas las posibilidades, y toda la, toda la narrativa y todas las posibilidades, todos los lugares, y de qué manera nos relacionamos con ellos. De tal manera que Intentar que toda la experiencia quede englobada en eh, un guión y un storyboard, como se dice. Uh -huh. Y claro, ahora has descrito la parte de la, de la historia, de la experiencia, ¿no? Pero luego, ¿cómo se añade la, la capa de interacción, de gamificación, tecnológica? Bueno, eh, por un lado, y aquí hay una parte, eh, por un lado, lo que te permite lo que, lo que te permite desde la web, porque como te decía, intentamos trabajar de una manera transmedia, es decir, que hay una página web, con lo cual tu interacción con el territorio será previa, mm. es decir, si sabes eh, por la web a dónde te diriges, te va a dar ciertas posibilidades de mm. conocer, y después esa misma web sirve para a la vuelta del territorio para traer la información que tengas y acabar el juego mm -hmm. o la dinámica que se haya establecido. Por un lado, puramente la parte tecnológica, pero luego la participación de, eh, de los colaboradores y aquí estoy pensando eh, no solo en, en, en la administración o en el consorcio que, que, que, que ha pedido el producto, sino en todas aquellas empresas relacionadas de restauración, de turísticas, de alojamiento que se, pongan, se hagan cómplices de ese proyecto y que te permitan introducir algunas dinámicas directamente de persona a persona. ¿no? En las producciones transmedias siempre un, un desafío enorme encontrar el dinero para llevarlas, para llevarlas a cabo. y, y me... Bueno, me gustaría también que le explicas a, a, los, a los estudiantes del posgrado de dónde sale la financiación de los proyectos. Vale, de picar mucha piedra. De momento nuestra financiación principal es porque hay un cliente que confía o un, una, una, un... ...una organización de gestión del destino... ¿no? ...puede ser un ayuntamiento, puede ser un consorcio... ...puede ser un hotel, puede ser... ...alguno de estos eh, actores... ...que encargan ese trabajo... ...y que tienen como todo como siempre... ...unos presupuestos limitados... ...ahora bien, nosotros lo que estamos introduciendo ahora además... ...es la capacidad de que nuestros productos... ...sean vendibles directamente a público final... ...de tal manera que... Eh, ...hubiera algún inversor pero luego se recuperara, mm. también a, como si fuera cine, ¿no? La, el ticket, mm. eh, el, la, la, la, la taquilla, incorpore parte del, de la inversión inicial, además de que haya un inversor que paga por el principal, mm. el precio principal del, del trabajo. ¿Y cómo es esa, esa monetización? Eh, la, la, la del usuario, digamos. La ¿no? del usuario, ¿De porque, por ejemplo, en el caso de Canet, los libros se venden. Mm. La aplicación es gratuita pero el libro se vende. Mm. También hay la posibilidad de que hayan guías, de que... Eh, guías que acojan a, a grupos mm. y que los lleven, con lo cual habría que pagar el guía. ¿Mm? O bien, porque hayan eh, ciertos premios o ciertas recompensas que sean descuentos de eh, las empresas que colaboren, por mm. ejemplo, un restaurante. Si hay un descuento, ahí también habría una monetización mm. de, eh, de esa parte para que luego el, el turista, el visitante, fuera a comer y ese descuento eh, revirtiera en, en, en, en, en el proyecto. Eh, me parece muy importante y, y creo que esto es algo que los, los alumnos pueden valorar, el, el hecho de que en tus proyectos hay, la, las experiencias están gamificadas, eh, la gamificación juega un papel muy importante. Eh, háblanos un poco de de esto, ¿Cómo es, el, cómo es el proceso de pensar la experiencia, cómo se ejecuta y, y si, ahí, si habéis tenido algún resultado, cuál ha sido el resultado. La, la gamificación, como el relato, es una forma de engagement, una forma de implicar al visitante con el, con el, con el territorio. Por lo tanto, eh, creemos que es prácticamente imprescindible, más aún cuando eh, nos hemos dirigido a público familiar, ...con lo cual un público familiar y especialmente si hay, si hay, si hay niños... Eh, ...tienen un sentido del juego mucho más relevante... ...y además es una manera de que eh, en familia se puedan entretener... ...o puedas entretener de una manera más extensa al grupo infantil. Entonces, eh, a nosotros nos parece... ...y no todos los proyectos tienen gamificación... ...en todos sí que hay un sentido de descubrir, de encontrar, de buscar pero a veces la gratificación puede ser simplemente personal porque llegas a un lugar y encuentras un poema que te habla de ahí o una fotografía antigua que te refiere a ese lugar unos cuantos años antes. La gamificación, como te digo, para cierto tipo de público es interesante y provoca eh, una, una, una implicación mucho más grande y más, más larga porque al final en turismo lo que se trata es de estar más tiempo, porque hay más tiempo hay más gasto. ¿Cómo piensa la estrategia de gamificación? O sea, ¿cómo decides si se busca una clave en el territorio, si se busca en Internet, si se responde a una pregunta, cómo se llega esa pregunta? Eh, me gustaría que compartieras con nosotros. ¿Cómo planteas esas estrategias concretas ¿no? dentro de, de la gran experiencia gamificada? En nuestro caso va un poco al revés. No es el juego el que marca la dinámica, sino es el lugar. Mm. Porque, como el encargo que tenemos es siempre poner en valor ciertos lugares, mm. Lo que hacemos es encontrar ese lugar, encontrar las posibilidades que tiene, uh -huh. tematizar o adaptarlo al, al juego general y a partir de ahí decidir por la oportunidad, por ejemplo. Si hay una iglesia que tiene eh, algunos elementos escultóricos muy relevantes, nos sugiere la posibilidad de hacerlos encontrar y hacer alguna pregunta referida a uh -huh. ese capitel, esa escultura, esa, esa, cosa, esa cosa especial especial. Que le da eh, la capacidad de, de ser encontrada y de ser descubierta. Mm -hmm. eh, si no existe algo de eso, entonces hay que eh, a lo mejor establecer alguna pregunta, que es una pregunta que tiene que venir directamente a internet y que tienes que hacer alguna búsqueda. Mm -hmm. O si hubiera, un, eh, un, como decía antes, algún restaurante colaborador, a lo mejor puedes decir, entra en tal lugar y pregunta porque te van a dar una clave. Mm -hmm. Todo eso mm, se hace un poco al revés, en función de la oportunidad del lugar. Y no tanto de la dinámica del juego. No descarto que haya momentos en que tengamos que hacerlo al revés. Entonces, también actuaremos como te en buscar el escenario exacto para ese elemento del guión. Mm. Muy interesante esto que dices, y, y creo que es algo que, que los alumnos del posgrado en proyectos transmedia tienen que tener presente: que es que todo proyecto transmedia tiene que ser altamente adaptable. De hecho, en tu, en, en tu caso, los. los todos los proyectos se adaptan totalmente a las necesidades de las instituciones que, con las que trabajas, pero no solo a las necesidades, sino también a las posibilidades del, del territorio. ¿no? Luego también tengo entendido de que el proyecto de, de los cátaros eh, tiene posibilidades de, de crecer, quizá. Evidentemente, de lo, lo que nosotros esperamos ahora que sea, que sea un éxito y que efectivamente a partir de que haya más gente que utilice eso y que esa experiencia sea relevante y memorable para ellos, podamos ir ampliando, en ta tanto en itinerario como en espacio, como en capacidades de, de, de, de interacción. ¿Por qué? O bien porque tecnológicamente hayamos adoptado alguna de nueva, o bien porque se alargue este itinerario incorporando, por ejemplo, toda la parte del Pirineo francés que hoy no está. Uh -huh. O sea que un, un proyecto, bueno, es, esta reflexión yo creo que se puede extrapolar a a cualquier tipo de proyecto de transmedia, cualquier tipo de proyecto de transmedia tiene que ser extremadamente adaptable, pero además escalable. Es decir, eh, y esto hay que tenerlo en cuenta cuando, cuando se, se plantea el proyecto, de que, de que podemos, pensar, podemos pensar a priori en algo relativamente pequeño, pero que tenga la posibilidad, si se encuentran clientes, si se encuentran actores interesados, en que pueda, en que, en que pueda crecer. Y, y además algo de lo que hemos conversado eh, alguna, algunas veces, que es poner canales de participación uh -huh. más potentes para la gente que lo visita. Hoy por hoy, la aplicación te permite compartir en Facebook o en Twitter, pero estamos pensando en que haya fanfiction, que haya posibilidades de incorporar uh -huh. experiencias propias que luego sean compartidas por otra gente, uh -huh. a partir de un eje principal, como sería el de Belly Basta, con lo cual el proyecto aún sería mucho más grande. Ahí viene sobre el Bellivastat, que, que esto también lo encuentro bastante interesante, el hecho de que vosotros eh, habéis estado colaborando con Víctor Amela, uh -huh. que es un escritor bastante reconocido aquí uh -huh. en Cataluña, que había escrito un libro sobre, sobre este tema, uh -huh. es decir, estáis colaborando por un lado con la administración pública y por el otro lado con un escritor que comparte eh, este triángulo de interés en el que vosotros estáis involucrados, ¿no? Exactamente, y además, porque de esta manera, eh, eh, eh, el ciclo editorial es muy cruel. ¿no? El ciclo editorial tiene un inicio, se vende, cuando se ha acabado de vender prácticamente eh, desaparece y muere. Entonces, es, esa, esa, ese relato se puede quedar o no lo encuentras nunca más. De esta manera, y es algo que también le gustaba mucho a Víctor Amela cuando nos pusimos a colaborar, el relato permanece en el territorio. Todo el que visite ese territorio tiene conocimiento de ese relato y de alguna manera lo puede llegar a obtener, sea porque hay un, eh, un epub o un pdf o un, un fichero que te lo permite o bien porque el libro lo encuentras allá. Entonces, uh -huh. Esa segunda vida, tercera, o, o, o otras vidas después de la vida del libro, creo que es muy interesante también para el, el, el autor. Uh -huh. um, bueno, Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado tu experiencia. Espero que esto sirva a los alumnos para poder llevar el, el transmedio un poco más allá de lo que seguramente ellos se podían imaginar. Y, y nada, os, os invito a que entréis a, a la web de Internatura y echéis un vistazo a, a los proyectos de los que hemos estado hablando y los podamos comentar en, en el aula. Gracias, gracias. Hombre.